abierta de clases y ahí lo que tenemos, que era lo que hablábamos antes y hablaba con compañeros parados y eso antes en la calle, tenemos que ir todos en el barco, eh, olvidarnos de etiquetas, de nombres, de comisiones, de partido, de no sé, vamos todos al mismo barco y aquí o vamos todos a la de una o perdemos la guerra, no la perdemos y la llamamos guerra abiertamente porque lo de ayer en Madrid fue una guerra, o sea yo iba en la mitad, yo iba en la mitad de la manifa, cuando me doy cuenta estoy delante del ministerio macho, y me han aquellos tíos salir pero como perros. Como perros, que yo estoy convencido que se meten algo, porque es imposible, macho. Salían como animales a por la gente. Y luego, tenés el ABC hoy, los antisistemas revientan la manifestación. ¿Me llaman mi antisistema? Pues sí, vale, pues soy el antisistema. Con dos cojones, pues lo soy. Pero no vayamos diciendo, no, es que los antisistemas no sé qué. No, no, no. Ahí estábamos todos, ¿eh? Y todos llevamos hostias, ¿eh? Y todos tuvimos que correr. Y evidentemente, claro que se tiraron piedras, ¿cómo no se van a tirar? Era lo que faltaba. Ah, sí, sí, Eres, sí. Era ya lo que me faltaba. Yo vi a un tío a un uno cogiendo a otro por el pescuezo delante de un bar para que no entrase en el bar, a coger a la gente que no, que no o sea, no se puede permitir esto y aquí, o vamos todos al mismo barco nos olvidamos de las etiquetas lo que vuelvo a decir, o no hacemos nada y no lo vamos a conseguir, y lo malo que eso, los que griten, no oye que tú y este no sé dónde, tú no, van a salir perjudicados tenemos que darnos cuenta de que hay un fin pues vamos a llegar a esa meta, y después ahí ya hablamos y debatimos por lo que queda yo entiendo lo siguiente perfecto Sí, sí, sí, no. Claro, no. va eh, siendo no. hora de que traidores y perroflautas no unamos. Sí. No, no eh, que... Mira, nosotros tuvimos la visita, perdón, eh, el sábado pasado de gente de Valencia, gente de, de Cataluña, eh, bueno, o sea, yo hablé con chavales jóvenes, que eran anarquistas, que eran tal, estuvimos comiendo juntos, y al final, bueno pues, debates de política, hables, pero. Si esto que luego las propuestas son todos los mismos pues vamos a olvidarnos de chamadas de que si tú eres del partido yo soy de nosotros vamos a llegar todos lo decía el camarada Julio en la última visita que es en este local con 500 personas vamos a ir todos a, a pelear por lo mismo joder que ya sí sido fácil porque ellos sí están organizados eh lo demostraron ayer la manifa que nos no lo dije salieron de arriba del ministerio yo cuando he hecho a correr para abajo veo abajo 330 30 grilleres, veo venir por un lateral otro estante digo, hostia, ¿dónde salimos aquí? Pero los tíos salieron a matar, o sea, a dar, a dar y a dar, y luego más. Ellos tienen una estrategia muy clara, que es acabar con todo. La crisis económica eh, les generó problemas en sectores donde tenían muchos intereses, fundamentalmente el inmobiliario, ellos están ahora pues atacando pilares del estado de bienestar para privatizarlos y volver a recuperar caja y volver a amasar dinero, educación, sanidad, claro. eh, servicios sociales, pensiones. Y frente a esa estrategia nosotros tenemos que unirnos y, y debatir pero, y elaborar, pero actuar unidos todos juntos, los que decimos que nos situamos... Eh, fuera de este sistema, en el momento que el Partido Popular y el Partido Socialista, en septiembre del año pasado, desde nuestro punto de vista, dan un golpe de Estado, eh, modificando la Constitución Española y poniendo como prioridad absoluta en la Carta Magna el pago de la deuda a, a los acreedores privados por encima de cualquier otra necesidad y cualquier otra inversión. Eso vacía de contenido pues los consensos sociales de estos últimos 30 años y hay que re reconstruir eh, un nuevo acuerdo social, un nuevo un nuevo contrato social que permita redistribuir la riqueza en términos de justicia social y de, y de igualdad ahí en la manifestación de, del otro día de noche en Madrid Entonces, yo creo que es el ejemplo que hay que seguir un arco muy amplio de pluralidades, desde la izquierda se unieron con un objetivo concreto que en este caso era salvar la minería ahí podemos confluir eh, personas de diversa de diverso sí. origen ideológico, pero con unos objetivos comunes y golpear juntos a los que nos están agrediendo. Y es eh, el camino que hay que recorrer para poder salir con, a pelear con unas ciertas garantías de éxito, porque si fragmentamos la lucha estamos perdidos. Es un concepto más amplio que supera al tradicional de clase obrera, en el sentido de que quien está amenazada es la persona que tiene que vender su fuerza de trabajo para poder llegar a final, fin de mes. Y ahí hay un arco de pluralidades, desde el trabajador manual, al intelectual, al profesional eh, que tiene que vender su fuerza de trabajo. Un número más, sí. Yo con respecto a lo que dijiste antes, que se me, me quedó de, la, la, la frase golpe de Estado. Estoy sí. totalmente de acuerdo, ¿no? Pero bueno, si no queremos ser a lo mejor que mucha gente no entienda eso de un golpe de Estado, por pues, lo menos yo considero que el gobierno que tenemos ahora es ilegítimo por mucho que haya salido elegido hace seis meses en las urnas. ¿Y por qué digo esto? Porque ni está cumpliendo nada de su programa, ni nada de lo que prometió en los mítines que, por los que anduvo recorriendo todo el Estado. Y me quedo con una foto, eh, eh, la situación del Estado español y la siguiente, y fue de ayer por la mañana, un señor diciendo, hemos fracasado, no sé cómo salir de esto, voy a dar caña aquí a todo lo que se mueva, y los parlamentarios, los palmeros que tiene alrededor de pie aplaudiendo eso no se vio jamás en la historia y se vio ayer por la mañana yo estoy de acuerdo con, Zan, con Zapico yo estoy de acuerdo con Zapico fue un golpe de Estado yo entre soy prevenido yo, yo también mismo perro con distinto collar mismo perro con distinto collar me da igual y luego es vergonzoso bueno lo que dice Fran eh, que aplauden riéndose y todo lo que quieras pero luego el esperpento que montan en el Congreso de los diputados en esta bancada como aquella es para decirles señores iros los a casa y los todos y dejar de pedirlos a la gente porque es que se está riendo, pero luego en ese juego evidentemente pues entran todas las televisiones, entran todos los periódicos y nos quieren el coco totalmente conmigo. Yo... Yo ahí yo, yo sí. introduciré un matiz. El golpe de Estado lo da un partido el con, con dos partidos mayoritarios pero sobre todo un gobierno. El de José Luis Rodríguez Zapatero eh, que es donde se evidencia que la democracia española es de muy, muy, muy baja intensidad, que está al servicio de, de los poderes financieros, que no se gobierna en, en función de un programa electoral, como decía Fran, sino en función de los intereses privados de unos pocos. Pero a partir de ahí, con ese análisis, eh, entiendo que hay un colchón electoral del Partido Socialista, que hay unos afiliados del Partido Socialista, que también tenemos que confluir si estamos de acuerdo con los objetivos. Claro, con los objetivos, porque claro. evidentemente son trabajadores, son ciudadanos, que tenemos que buscar alianzas para, para, para ganar el futuro, porque lo que nos estamos jugando es, es todo y por lo tanto quien quiera confluir, bienvenido sea. Y hay, y hay un tema de lo que estaban hablando los compañeros, de, del tema del golpe de esta vez y de lo que hablen mucho ahora el gobierno, que ellos como son mayoría absoluta, y yo digo, no señores, no sois mayoría absoluta, es mentira. En España hay 47 millones de habitantes y tú no me puedes decir que eres mayoría absoluta cuando tienes 11 millones de votos, con eso no es mayoría, cuando hay en España 47 millones de habitantes. Entonces, el venirme a mí, de que porque en el Parlamento sois mayoría, que contáis que sois eh, la mayoría en este país, y es mentira. Entonces, eso tenían que pensarlo muy mucho, ¿no?, en el tema ese. Y eso es verdad, lo que dice Tony, el 70% de lo, del electorado del Estado español no votó al Partido Popular. Claro. Y por lo tanto puede tener una mayoría parlamentaria, no. o los mecanismos electorales también... Muy antidemocráticos, pero no tiene una mayoría social en las calles eh, para poder hacer lo que está haciendo. Vale, muy bien, hemos hecho un buen análisis así a fondo. Mm. Hablamos de la marcha de ayer, ¿estuvisteis, tuvisteis? Mm -hmm. ¿Qué visteis? ¿Qué impresiones tenéis? <risa> <risa> bueno, nosotros fuimos una avanzadilla antes de ayer a participar en la marcha nocturna y bueno, fue algo indescriptible. Yo nunca había visto algo así. Yo llevo aquí muchos años en esta historia, ¿no? Fue muy impresionante, bueno, claro, la noche, las luces de las lámparas, y había mucha gente de Madrid en el recorrido, mucha, mucha, mucha gente. Yo no me atrevo a dar cifras, pero no lo sé. Es si algo... algo... El martes. ¿no? Sí, bueno, esa pues era mi impresión, ¿no? Y luego el final, el recibimiento en la Plaza, en la plaza del Sol y todo esto, pues, esa pues, era mi impresión. Yo no estuve, pero bueno, lo poco que se vio y lo poco que tuvo, eso, tuvo que ser algo fantástico, ¿no? Algo de, digno de ver y de estar allí. Eh, una persona y un trabajador, un obrero, yo me imagino que estando allí se sentiría orgulloso de ver lo que se vio allí. Yo, vamos, ¿eso es eso? Gente llorando, sí. gente que estaba en las calles al paso, mujeres, hombres mayores, llorando, de emoción. Es que fue algo. Total. Tú, tú, estuviste también. Sí. Sí. <risa> no puedes ni hablar. Sí, es que, eh, yo, eh, yo respiro, me, ¿eh? Y, <risa> y es difícil encontrar palabras para definir, bueno, pues lo que se vivió esa noche, ¿no? Mm, yo creo que una semana atrás cuando se decide iniciar la marcha desde los Comarques Mineres. Eh, la salida pues, pues muy emotiva desde los pueblos y ciudades de los comarques mineras. Mm, todos teníamos el miedo de que ese apoyo social se fuese disminuyendo a la hora de ir atravesando la meseta, de ir llegando a Madrid. Y para nuestra sorpresa, todo, lo contrario. todo lo contrario, fue creciendo el calor y, y el cariño hacia nuestros objetivos que son compartidos. Y en Madrid el recibimiento del pueblo de Madrid fue maravilloso y yo, no sé, se corearon muchas cuestiones, destacaría sobre todo pues, la idea de que una izquierda muy plural se unió una noche para pelear por un sueño y me quedaría con alguna de las consignas fundamentalmente con la de que estos sí, esto sí son nuestra selección y que sí, que sí, nos representa. Bueno. Habéis puesto el dedo en la llaga, ¿no? ¿Os cuenta de mm -hmm. ¿por, qué, por qué habéis tenido tanto apoyo? Porque era algo que la gente estaba, otra vez, deseando. Deseando, sí, sí, deseando, deseando. que... que, sí, que, sí. que Eso es, en, en las redes, ¿no? Cuando, cuando lees o... Bueno, casi todos vemos lo que escribimos, los, los que somos amigos, ¿no? Cómo funcionan las redes, pero... Si ves gente de fuera que... Lo de hay una luz en Asturias y la verdad es que dices, sí, sí, hay una luz, pero, pero al final nosotros solos no vamos a conseguir nada. ¿eh? Como, no, como no se vaya ascendiendo el problema al resto del, del Estado, ¿no? como, como llegó a suceder en el, en el 62, que se fue ampliando, por eso yo insistía antes que no es solamente un problema minero, que tenemos que concienciar a la gente de que esto va mucho más allá. Esto va mucho más allá la gente, esto tiene que extenderse como la pólvora y está muy bien que, que nos digan que hay una luz y nosotros vamos a tirar para adelante con eso porque nos pueden dar las hostias que quieran, las que quieran, que nosotros vamos a seguir al pie del cañón porque llena nuestra conciencia y estamos convencidos de que, de que podemos, estamos haciendo lo mejor por lo tanto no nos vamos a enganar en ese, en ese aspecto y sí está bien que la gente apoye y vaya y, y vaya al lado de la carretera o ayer en la manifa cuando estamos en la castellana con pancartes y nos aplaudan, pero tienen que sumarse. No estar ahí aplaudiendo, no. Meterse dentro y ir con nosotros dentro y todos juntos podremos llegar a, llegar a hacer algo. A hay una cosa que yo también recuerdo mucho. Yo siempre digo, y lo que tú antes dijiste es cierto. Aquí vamos a olvidarnos si tú eres médico, si yo soy profesor, si yo soy minero, si yo soy no sé qué. Eso vamos a olvidar. Lo que hay que pensar y todos metes en la cabeza que todos somos trabajadores. Claro, Y a todos nos están fastidiando. Hay que luchar, todos unidos. Y siempre hubo una palabra que yo siempre la digo, que ahora mismo es eh, verdad que se perdió, que oye la unidad y la solidaridad con todo. Esas palabras antes, hace 40 años y hace años, era una palabra que se pronunciaba muchísimo. Y hace unos años se perdió eso, se perdió esa solidaridad y ese gay compañerismo se perdió y ahora cada uno dice, no, pues, ¿eh? sientes esto por ahí, bah, esos son mineros que quieren, tienen mucho, para qué tal, ¿Eh? o esos son funcionarios y los funcionarios no trabajen tantos días tomando el café por no sé dónde, ah, para qué lo vas a hacer, no. Hay que olvidarse de eso, hay que olvidar que somos todos trabajadores, todos, a todos nos están perjudicando y que tenemos que luchar por ello. Y tenemos que luchar no por querer ser aquí más que nadie ni ser, eh, querer ganar como gana un rico por ahí, no, sino tener lo suficiente para poder vivir, que es lo que pedimos y es lo mínimo que una persona con su trabajo eh, pide que es el vivir, el, el, el que llegue el mes y que termine el mes y puedas tener para comer. Que lo, antes hablo aquí, hay muchas familias aquí, aunque estén trabajando, hay familias aquí que a mediados de mes ya no tienen para pa poder resistir hasta final, hasta que vuelva a cobrar otra vez, ¿eh? Y eso, y claro, hay familias... ...que están resistiendo gracias a esos prejubilados y a esos mineros que tuvimos que hay ...y que están apoyando. Es que si no fuese eso... Mira, lo, que, lo que dice la Larcón, y es sorprendente, ¿no? Porque estamos en, como cuando estamos en un bar hablando, en casa de algún amigo comiendo... ...por ahí, ¿no? Eh, lo que hablamos de la conciencia... Yo creo que cada uno tiene la suya, indudablemente, unos más, otros menos... Pero lleguen a comentarte... Joder, Yo soy autónomo, vendo tornillos, ¿vale? Vendo tornillos y evidentemente ahora vendo menos tornillos. En el tiempo eh, que no estoy vendiendo tornillos, lógicamente intento pelear por eso, por, por, por una sociedad más, más justa, ¿no? Dicen, bueno, pero tú como secretario del partido algo ganarás, ¿no? Yo en mi partido y mis compañeros y camaradas están aquí, no ganas nada, todo lo contrario, te cuesta dinero de tu bolso. Y la gente se sorprende, tío, no se lo cree, tío, pero vamos a ver, tío. Es que yo tengo una conciencia, me cago en una puta A veces pienses, ¿no? Cuando vienes como ayer de Madrid, hecho polvo Cansado al día siguiente y te levantas para ir a trabajar Y dices, joder, ¿quién me mandará a mí meterme en estos rollos? Pero sigues para adelante y sigues y sigues Y yo creo que al final, y así Hombre, no voy a decir que no haya políticos que ganen un bastón, Pero de los nuestros, o sea, aquí de es, los nuestros bien pocos aquí es aquí es lo mínimo y sobre todo las todas las personas que estamos trabajando en todo esto eh, aparte de lo que como dijo el compañero mmm, a veces tenemos que poner dinero en nuestro bolsillo porque es que no, no eso. lo que pasa que nosotros eh, la conciencia nuestra es luchar y luchar por, por que esta sociedad tenga un bienestar para todo el mundo y que todo el mundo pueda vivir decentemente y, y punto. Y nos preocupa un poco si tenemos que hacer esto o estar aquí, como hay veces que tenemos que estar aquí hasta 12 y 13 horas. El compañero, hay veces que tiene que estar aquí hasta las estantes de la noche eh, trabajando y haciendo uno y otro, y, y eso no se paga. Eso me, y hay veces que le cuesta dinero venir hasta aquí. Y claro, mucha gente te dice, no, es que vosotros, no, es mentira. Yo a mucha gente le digo, vale, si es que yo gano tanto dinero aquí, te doy un impuesto, te lo doy, te lo cedo, ven tú y haz lo que yo estoy haciendo. Pero claro, nadie quiere. Yo quería recuperar la idea de los juegos del 62. Uh -huh. Iván antes mencionaba el lema de que hay una luz en Asturias. Yo creo que lo que está pasando ahora, y acumulación histórica de la lucha de, y el ejemplo de de las generaciones que nos precedieron. ¿no? Nosotros sabemos que en esta comarca nunca nos regalaron nada, que el colectivo de la minería, los derechos laborales y sociales que tienen fueron una fuerza de pelear y, y muy duro. Y en ese sentido, hace ahora 50 años, de los de 62, que fueron unos huelges que, frente también al mensaje de que no se puede cambiar nada, que esto es inevitable, que hay que callar, que hay que doblegarse, pues demostraron que el movimiento obrero, la minería, eh, a través de la organización y de la conciencia de clase, agrietaron los muros de la dictadura franquista. No solo para conquistar derechos laborales, sino también para demostrar que esa dictadura muy férrea, muy dura, muy represiva, se podía agrietar y a través de esas grietas colarse luces que reflejaban pues, un mundo mejor, un futuro mejor, y que se podía vivir en espacios de mayor libertad y, y de democracia. 50 años después, ante el ataque tan brutal que estamos sufriendo los trabajadores, eh, la minería también refleja ese anhelo de que vamos a defender los derechos laborales y el puesto de trabajo, pero a través de la movilización consciente también podemos habilitar los, los muros de la dictadura de los mercados, en el sentido de, de, de pelear por que se redistribuya la riqueza, de pelear por cuestiones públicas que son fundamentales para que el ser humano desde que nace hasta que muera tenga una existencia digna, a través de la educación, de la sanidad, de, de los servicios sociales, vivienda, que deje de ser un bien mercantil y pase a ser un, un bien de uso social y en ese sentido pues yo creo que lo que pasó en Madrid estos días fue recoger un poco el cariño y la expresión de que se pueden cambiar las cosas.